Ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa de día jueves aquí en Mejor de Mañana y nos damos el gusto de recibir a una pareja muy particular, muy una particular. pareja de las redes sociales que nos hace reír, que nos hace divertir, ellos son Jero Freixas y José de Cabo que llegan a la provincia de Mendoza presentando una pareja real. Sí, ya los viste y te acordaste de esos videos que te reenvió tu amiga, ese video que le reenviaste a tu marido porque, che, no me puedo sentir más te identificada con esta situación, es el, tema. el fanático del fútbol, sí. siempre lo vas a ver con una camiseta, siempre lo vas a ver eh, posponiendo alguna situación importante de pareja por un partido, siempre comprando como figuritas del mundial, el fútbol como bandera direjero, y lo más bonito es que ellos son una pareja en la vida real, bueno, una pareja real, una justamente, pareja real. como dice el título pero es genial que codo a codo puedan llevar adelante este espectáculo, son papás también, tienen eh, a, a su preciosa Rita, a Ramón también que es divino y así que los vamos a recibir, no sé si ya están del otro lado Product, ah, lo banquemos un ratito se Ahí se están conectando Me dice, están acomodando ahí a los chicos Bueno, claro, hay que Típico de una, una pareja real Con los niños, eso una pareja real Se van a estar presentando este fin de semana 22 y 23 de octubre En el Teatro Mendoza con este espectáculo Que supieron llevar, ¿no? Al escenario, porque todo surgió como un proyecto de redes sociales Como videitos que transcurren La mayoría de las veces en el vestidor sí. viste Están en el vestidor de la habitación Se ven camisas Se ven perchas, hay Estamos viendo el Instagram de Jero, que ya, mira casi por llegar al millón de seguidores. Qué la bien. cantidad de gente que ve estos videos es impresionante. Ahí tenemos a los culpables, a Rita y a Ramón, de que ellos estén demorando <risa> <risa> en conectar en la nota. Y chusmeamos un poquito. Lo que es una pareja real Jero y José Tiene un plus, ¿no? Cuando mm. está basado en estas situaciones de la vida cotidiana Que uno como público Cuídate. se siente identificado A nosotros nos pasa como pareja Claro, o... claro, y nosotros tenemos muchas complicaciones Que nos mostramos al aire, pero claro. vamos a hacer un show Tendríamos, mira, sí. si mostráramos los Pormenores de, esta, de oh. este matrimonio, Lucas Los detalles Podríamos hacer un, un espectáculo como ellos Nos vamos a inspirar en los chicos <risas> Vamos a hacer nuestra gira también Contando nuestra relación Jero y José los estamos esperando para sumarlos a la nota, para charlar sobre este espectáculo que traen a la provincia de Mendoza, una pareja real y ya es la despedida de este show. Así que los recibimos con un fuerte aplauso a los chicos Bienvenido, que otro lado. Bienvenidos. Hola, hola, hola, hola. Que... hola, hola. ¿Cómo, José? José, Pedro, ¿Cómo va? Ordenando. No, Esa no. es la vida de una pareja real. Eso es real. Habían cosas ahí atrás y las quise sacar, pero no llegué. No pasa nada, déjalas por ahí que todo se entiende. Real. No es problema. Chicos, todo ¿cómo real, están? Bienvenidos. Verdad. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Bueno, gracias qué bonito saber que, que este fin de semana llegan a la provincia de Mendoza para presentar este show que nació como una propuesta de las redes sociales, ¿no? Como videitos que después pudieron llevar al escenario, ¿no? Sí, esto en realidad, a ver, nosotros somos actores más de, de teatro. Sí. Eh, y porque de hecho nos conocimos estudiando teatro en la Universidad de Arte Dramático. Y justamente in iniciamos en las redes sociales para, para ganar un público, para dar a conocer nuestro trabajo y después llevar a ese público al teatro. Eh, no, siempre, siempre... Le explicamos a la gente después del show cuando, cuando agradecemos, nos quedamos hablando un poquito con el público. Después, después hay un eso. show después del show. Sí, después siempre de... digo que hay un show. Después del show viene el estándar up de Jero. Hay un bonus track, hay un bonus... Hablamos un poquito, agradecemos. La gente me regala figuritas, eh, camisetas de fútbol, no se olviden de eso, por favor. Este, este, este sí, día me claro. Por favor, por favor. Y, hola, hola. y bueno, y ahí agradecemos y contamos eso, ¿no? Contamos que nosotros. No es que nos hicimos conocidos en las redes y dijimos, bueno, ahora vamos a robar al teatro, Ajá. sino que el teatro es nuestro lugar, el escenario claro. es, es el lugar que más nos gusta. Pero qué, qué beta tan copada, ¿no? La que ofrecen las redes sociales, que ofrecen una ventana una eh, a un mundo, ¿no? Que muchísimas personas los puedan conocer y que hoy se estén dando el lujo, ¿no? De hacer una gira por el país, Obvio. de visitar distintas provincias, está buenísimo. La verdad que sí, estamos muy contentos y estamos súper agradecidos. Porque la verdad es que a cada lugar donde fuimos nos recibieron muy bien, eh, así que estamos muy, muy felices. ¿Y notan un porcentaje alto de tracción de la gente de redes en el teatro cuando logran charlar a la salida? Sí, <risa> hay muchos que nos dicen es la primera vez que vengo al teatro. Mirá. Ay, mira. Muchos que, que nunca habían ido al teatro y que van a vernos a nosotros por primera vez y para nosotros eso es... Un logro. No, no. Fíjate. Sí. hermoso. Sí, sí, sí, sí, sí. Capaz se convence uno, capaz... Eh, la, la, la esposa lo convence a, a, al esposo o, o viceversa hay diferentes casos, algunos que llegaron porque, los re, porque alguien, alguien los recomendó y no nos habían visto nunca eh, nunca habían visto un video nuestro eh, pero es, es lindo todo todo lo que va pasando y lo que va pasando en el país y, y lo que va pasando afuera porque también nos fue muy bien en Uruguay, nos fue muy bien en El Salvador el año que viene vamos a estar en, en México en Costa Rica, en wow. España eh, sí, sí, sí, estamos, estamos muy, contentos, muy contentos con... <risa> Espectacular. ¿Y los chicos se van con ustedes? ¿Rita y Ramón se okay. los llevan? <risa> eh, algunas veces sí y otras no. Ahora Mendoza y San Juan vienen. Ah, muy bien. Por un paseo. Bien. Todas las partes tienen factores organizativos que a veces no no logramos. Entonces, bueno, los claro. tenemos que traer y que es toda otra, otra situación. ¿Dónde creen que radica esta magia para poder eh, traccionar, movilizar tanto público que uno quizás se siente identificado con la situación de ustedes como pareja, tanto aquí en Argentina como en el exterior? ¿Cuál crees que es el secreto de esta magia? Eh, yo, ¿Qué, yo, yo, ¿qué yo es, puedo... es lo que le pasa a todo el mundo? dijiste sí, vos, la identificación es, es, es la normalidad y la realidad más absoluta. Le, le, le pasa a todo el mundo, obviamente que lo que hacemos hay un montón de sal y pimienta, porque si no, no funcionaría, pero, pero le pasa a todo el mundo lo que nos pasa a nosotros, es, es, es normal. En cada, en cada video, en cada video se, se, se, se habla de algo que está pasando y, y, y es estar atento a, a la realidad, es, es observar, es escuchar la, las noticias eh, y, y bueno, y con, con identificación, con actualidad. Con, con, con realismo, tratar de que, de que los videos eh, no, no tengan una sobreactuación, sino claro. que, eh, que, que la gente, el, el objetivo siempre es que la gente realmente piense que eso es que nos está pasando no se está pasando. Claro. Y, y bueno, y así como mucha gente en la calle, en todos lados, nos preguntan si, si tal si, si Chicho es, es, es real, si mi equipo de <risa> fútbol amateur es real... Si, sí, sí, todo lo que contamos de, de Messi o de las sí, calonetas, de las figuritas, che, te tocó Messi en verdad o no te tocó Messi en verdad. <risa> eh, y bueno, y yo no, no respondo, esas cosas no digo, <risa> que, que, cada uno, que cada uno piense claro, lo que quiera, porque, porque no quiero romper esa magia, Lógico. pero es lindo, es lindo lograr eso, lograr que, que la gente realmente se. Es, es, es, es, es la base también de esto, ¿no? De, del entretenimiento. Eh, tratar de que la gente. De que la gente se meta en eso y no vea a dos actores actuando. Sino una eh, pareja guion. más, claro. Sí, Me encanta que transcurre ¿no? en el marco de el vestidor. Se encontraron sí. ahí en la, en la pieza ordenando la ropa, qué sé yo, y surge esta conversación que le debe pasar ¿no? a, a muchísimas parejas. y Ustedes tienen que estar súper atentos a la vida cotidiana, porque cada pequeña situación que van viviendo con los chicos o ustedes en la vida diaria puede ser un buen disparador para decir esto lo tenemos sí. que llevar a escena tenemos que grabar un video con esto. Sí, es, es, es, es eso, es cada día, yo, mi día, un, un poco la rutina es llevar a Rita al colegio y, e ir escuchando la radio, ¿no? Uh -huh. eh, a, a la mañana bien temprano. Entonces, estar bien atento a, a las noticias, sobre todo deportivas, porque la realidad es que hacemos mucho video, <risa> mucho video que tiene que ver con el, con el, con el fútbol, sí. pero tratando de que le guste a todos, porque nos escribe mucha gente... Diciéndonos que, che, a mí la verdad que no me gusta el fútbol y sin embargo sus videos me, como que me reenganchan enganchan. Claro. Eh, y eso, eso también está, está buenísimo. O, o gente que, me, que, me, que increíblemente me dice, yo empecé a ver fútbol a partir de sus videos. Eh, y, eh, así cosa. que eso es muy loco, pero yo desde temprano estoy atento a las noticias para ver de qué se está hablando en el mundo del fútbol. Para ya ponerme a escribir algo... Y, y que nos vayamos a grabar Y a veces hablamos de cosas ya, ya pensadas de, de antemano Como claro. todo lo de las figuritas, o, o, o, claro. o se va acercando el mundial Y ya hay un montón de temas que, que pasan en el hogar Y eso ya... Sí, ya está planeado. ¿Y cómo es trabajar con tu pareja? Digo, porque ustedes, más allá de que se aman, que se quieren, que han formado su familia, no dejan de ser, en cierto punto, compañeros de laburo. Lógico. Están compartiendo una obra, un elenco, una cuenta de Instagram donde suben los videos. Surgen a veces ahí rispideces que, sí, yo iría más por este lado. Bueno, no, ponerse de acuerdo. No lo recomendamos. <risa> Laborar juntos. Claro, es 24-7 compartido. Claro. No recomendamos trabajar con su pareja. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil separar. Es, eh, hay mucha, mucha terapia de fondo para, tra para, para lograr trabajar juntos. Y sirve sí, porque sí, el día en este que momento, por en, ahí... este no, en este momento no estamos haciendo terapia, eh, <risa> pero hemos, hemos hecho, hemos hecho, pero la realidad es que a ver el, el matrimonio o la pareja es difícil, ¿no? Con los años. Eh, para todo el mundo, para todo el mundo, no no no, no vamos a mentir. Eh, uno, uno, la pareja se puede ir desgastando, los hijos desgastan, la convivencia desgasta, el paso del tiempo. Eh, ya de por sí es difícil y hoy en día, digamos, la, la realidad es que, es que la gente se separa mucho más que antes, la gente ya no soporta, eh, no, tiene, no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni a Dios, ni a la familia, eh, ni a la sociedad y hoy en día la gente decide separarse y buscar un nuevo camino, cosa que antes no pasaba porque tenías que mantener ese vínculo casi sí, claro. obligatoriamente. Entonces, eso se ve en la actualidad. Eh, y está bien que así sea, ¿no?, que la gente no tenga que, que tampoco estar eh, sufriendo. Eh, sí creo que, que hay que tratar de, de intentarlo, de, de, como de, de seguir peleándola, de no darse por vencido fácilmente. Eh, yo en ese sentido, sí, como que apuesto a, a, a la familia, a la unión... Eh, y, y bueno, con José, seguimos apostando y seguimos siempre tratando de, de ir para adelante, pero digo, con todo, con todo lo difícil que es todo, los hijos, la convivencia, todo le sumás trabajar con tu pareja. Y bueno, está sumando es, más. Es un convito. Está suma, y está sumando más discusiones, <risa> está sumando más tiempo con tu pareja, pero bueno, también está sumando alegría, ¿no? Éxitos que puede. nos pasan juntos, cosas que nos pasan juntos, viajar a, a, por todo el mundo, que la gente nos salude. También hay que decir que hay cosas lindas. Ay, coño. No todo Y agradecer la paciencia que te tiene, José. agradecés, Jero. Porque esa mujer que, no la encontrarías que, en sí, cualquier lado. Mucho, es mutuo, es mutuo. Y yo le tengo. Muchas gracias. Es <risa> mutuo, es mutuo. ¿Qué pasa que mi parte no se ve? Claro. claro es 50-50. No se un, cuenta. Queda como un pesado yo. Pero, pero acá el, el, la, la banca claramente, claramente es mutua. Pero la verdad es que, más allá de, de, de todo lo, que, lo difícil que puede ser trabajar con tu pareja, eh, que realmente no lo recomendamos, ya me lo había dicho mi madre, mamá trabajaba con papá, y mamá me decía, no trabajes con José, claro. no trabajes con José, y acá estamos trabajando más que nunca. Muy bien, me encanta. Bueno, por supuesto, chicos, ha sido un placer. Las cosas lindas que nos pasan también son espectaculares, claro. y con José nos miramos y nos decimos, Mirá lo que nos está pasando, cuando la gente nos saluda, nos pide una foto. También eso eh, lo, lo compartimos y, y, y, es, y es muy lindo también eso. Eh. Así que es, es, hay, hay cosas como en todo, hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. ¿Cómo es eso de que Messi lo fue a ver al teatro? No, ojalá. Ah. ojalá. No estaría acá, creo que ya estaría ¿Qué? en una tumba. ¿Qué me dice me hubiese... el productor? ¿Cómo es eso? No, no, no Messi no, Messi nos sigue, Messi nos sigue. Ah, ah, no bueno, sigue revés. bueno, que no es poca no, cosa. Messi... Ha escrito, no. ha escrito, pero todavía sí. no nos no fue a ver al teatro No, no, nosotros jugamos <risa> mucho ya, ya va a venir Ojalá Ojalá que sí, a venir. No, Por <risa> suerte Por suerte sí nos sigue, nos sigue Messi, nos sigue Anto eh, y, y la verdad que siempre es la mejor, muy buena onda Y, y nos, like, nos, han, nos han likeado, nos han comentado Anto comenta siempre Anto, de, la verdad que es como recopada Antes, Leo, Leo también, pero bueno Ella es más, más como de, de participar, de, de, de, de participar. Y nosotros hicimos, cuando empezamos con, con esta nueva temporada, yo hice muchos chistes con que con que sentía que Messi nos iba a ver, como que yo le reservo siempre sus lugares claro. a ellos, y también a, a Di María, todas las calonetas, le reservo como una fila, y, pero bueno, por ahora no, no, no, no, no, apareció, no apareció. Pero, pero, pero se bueno, va, bueno, a va a suceder. Claro. Nosotros traemos suerte, ya no se va a concretar. ¿Quién te dice si... que este fin de semana en Mendoza? Eh? Mirá. Ah, mira, si te aparece ahí en, en Mendoza, se van, se, van, se van de bodegas. Con alto y van a ver nuestra. Haría bueno. Nuestra <risa> Chicos, ha sido un gusto enorme poder charlar con ustedes. La verdad que son muy copados. Los seguimos a full en las redes, los admiramos, claro sí. nos sacan muchísimas risas eh, a todos los mendocinos. Así que un gusto enorme. La invitación a todos a que este fin de semana se den una vueltita por allí eh, a ver una pareja real, ya la despedida, 21 y 22 de octubre en el Teatro Mendoza, para no perdérselo. Entradas ahí en entrada web como figura en pantalla. Chicos. Gracias, gusto enorme. un placer. Gracias, chicos. Gracias por la buena onda. Chao a ustedes. Nos vemos en el teatro. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, unos genios totales. Si no los han visto, bueno, dudo que no los hayan visto porque son muy conocidos, pero los buscan así, Jeroprex con X en las redes sociales y van a reírse a full. No vas a parar de reenviarle los videos a tu marido. Estos somos nosotros, una pareja real. Exactamente.